Estaba en los cursos estos, y decidí inscribirme como para aprender un poco más de aprendizaje, para pulir un poco más de cosas que yo sé. Y hace como 5 o 6 clases que vengo a informática y a microemprendimiento, estoy en dos cursos. Y creo que el tipo de enseñanza está muy bueno, los profesores son tratan de explicarte las cosas como mejor las adaptes y le puedas entender cosa que no te quede ninguna duda. Eso es lo que yo he visto en las clases que he venido por el momento. <música> en este caso es para estar ayudando digamos que a la población a poder a poder incentivar al, al estudio y bueno a que puedan salir de, de solamente el cuadrado que están de conocimiento pero un placer Amen. <laughs> enseñanza de oficio para auxiliar el electricista eh, bueno preparar a la gente para que, que tengan una que abran una puertita para para poder desempeñarse en algo hay muchos chicos acá que, que les interesa el tema y, y bueno yo trato de transferir todos los conocimientos que tengo de, de toda mi experiencia Thank mm -hmm. you. Aprender un poco más o saber un poco más, digamos, informática, eh, tener un poco más de adaptación a la computadora, el día más gente que hace un trabajo, algo para algún currículum digamos, que se necesita mucho ahora, lo puede hacer tranquilamente para nosotros. en la enseñanza y poder también dar o enseñar lo que, lo que aprendiste en el curso o también muchos te preguntan eh, cómo es el curso, si es difícil, yo, lo que, yo les aconsejo que no, que vengan a probar, que les gusten porque es muy bueno.